Buenas tardes. La cárcel del temor. Les voy a solicitar que se suscriban a mi canal y le den click a la campanita, porque todos estos videos inician como un estreno. Y para que no se lo pierda, YouTube le manda una alerta. A tal hora va a pasar el video. Y si no tiene tiempo, eso ahora lo puede ver horas después. Ya grabado como público. La cárcel del temor cómo cuál es la génesis el origen de esta novela yo visitaba una amiga la vi muy nerviosa confrontaba ciertos problemas laborales y yo llego a su casa para conversar con ella y de repente se escucha el motor de un auto ella me dice me da mucha pena pero te voy a pedir que te retires porque a mi esposo no le gusta que reciba visitas. Cuando llega una visita, él me da un tiempo para despedirlo, si no, él sale y lo hace. Digo, yo no me voy. Lo siento, pero yo no me voy. Ella cae con un ataque de pánico. Ustedes no tienen idea. Es como si cayera con un infarto. El aire no llega a sus pulmones. Los ojos comienzan a moverse circular y verticalmente. La agitación del pecho es oscilante, palidece. Tú no sabes qué está pasando. La persona cree que aún... Físicamente no tiene nada, pero en su mente se cierne una amenaza de muerte. Tú puedes describir lo que ves, pero nunca lo que siente la persona si no te ha dado un ataque de pánico. La hija la atendió, tenían cierto protocolo, ella se fue recuperando. El esposo nunca salió con todos los gritos, porque habían gritos, todo el mundo estaba asustado. Y cuando yo llego a la casa, digo, yo tengo que contar una historia de las mujeres víctimas de la violencia. Porque por lo que ella me dijo, me di cuenta que aunque el maltrato no era físico, era psicológico, y yo lo considero peor. El maltrato físico, las cicatrices quedan en la piel. El maltrato psicológico, la intimidación, ese ese actuar para bajar la autoestima de la persona, deja cicatrices en el alma. Yo dije, yo voy a con, contar una historia. Y yo llego a mi casa, pero qué difícil es narrar un ataque de pánico. Tú puedes ver, tú eres testigo, pero no lo has encarnado. Al día siguiente yo tenía una resonancia de la columna, Tenía la nariz tapada y cuando me meten en ese que es como la tumba de Tutankamón, yo con la nariz tapada trataba de respirar, no podía. Trataba de presionar la alerta, mi dedo no tenía esa fuerza para presionar. Sobreviene un ataque de pánico. Sentí la angustia, el pecho se oprime, la respiración el aire no te llega a los pulmones como yo percibí cuando vi a Sofía. Y yo pensé que eso eran mis últimos momentos. Pero cuando ya uno cree que va a morir, de repente el aire se libera porque está como oprimido y llega a los pulmones. Cuando terminé la resonancia, yo recuerdo que yo en mi mente, en meditación, pedí que mi madre me tomara de la mano y la Virgen María de la otra. Y eso me fue calmando y fue cuando el aire comenzó a entrar. Cuando yo salí del examen de la resonancia, yo estaba bañada en sudor. El doctor, ¿por qué no me avisó? No tenía fuerza, no me salía la voz. Y entonces comprendí a Sofía, lo que era ese ataque de pánico que casi nadie comprende a menos que lo sufra. Yo llegué a la casa, ni me desvestí, me senté frente al ordenador y comencé a narrar el ataque de pánico. Cuando ya yo tenía esa escena, yo le digo a Sofía que yo iba a contar una historia similar a la Bella, pero ella calla. No me dice que no estaba de acuerdo, pero me di cuenta que no estaba dispuesta a narrarme en detalles la vida que ella llevaba. La presión de su trabajo con un jefe corrupto que deseaba el puesto de ella para un compinche, tres trabajos, porque trabajaba en dos universidades y trabajaba en un juzgado. Y todo ese conjunto eran como un enjambre de abejas africanas que la atacaban. Y ella presentía que el silencio era su única defensa. Porque estas personas han perdido la voluntad de luchar. Se convierten en víctimas de sus agresores. Y mientras no salgan de ese papel de chivo expiatorio, no se podrán liberar del maltrato, tanto laboral como doméstico. Yo llegué a mi casa y dije, yo la voy a hacer. Yo tengo la intuición suficiente para hacer esta novela. Lo primero que me llega a la mente es el título. Porque yo siempre el título lo pido en meditación. Porque lo primero que llama la atención es la portada. Lo segundo, el título. Y si los dos son atractivos, el lector voltea y ve la reseña del libro. Y el cuarto paso es ver cómo comienza. Y yo comienzo con el ataque de pánico. Y me llega el título como si fueran en letras de neón. La cárcel del temor. Porque Sofía estaba prisionera de todos sus miedos, del maltrato, de vivir una vida que ella no merecía. A mí me tocaba presentir cuál era el origen, por qué ella no se defendía, por qué aceptaba esa adversidad sin luchar, comprendí, porque esa información sí la tenía, que la génesis de todo este problema era el abandono de su madre. Cuando ella era bebé, se la puso en brazos de la abuela y le dijo, quédese con esta cosa. La abuela nunca le ha debido contar eso, pero se lo contó. Y eso es dejó una cicatriz enorme en el alma de Sofía, la protagonista. ¿Quiere enterarse de las anécdotas que están antes, durante y después a la cárcel del temor? Sígame por mi canal de YouTube y dele click a la campanita y sabrá de viva voz del autor lo que ocurre en el transcurso de la creación y años después. Un fuerte abrazo y hasta siempre.